Hola, hola, somos Piveter Family and Friends. Hoy estamos aquí en Juan del Lino para presentaros pues, un clásico, un... Mind Test. Mind es un juego tipo Voxel, un juego de mundo abierto. Y bueno, un, es eh, un clon, cada vez menos clon, de Minecraft, eh, basado en Minecraft, vale, de ese tipo, de ese estilo de juego. Y sobre todo, bueno más importante es el software libre multiplataforma se puede jugar desde Android Linux Windows Mac y bueno tiene mucha comunidad detrás gusta mucho y vamos a presentaros nuestro pequeño servidor vale primeramente os voy a enseñar el juego en sí esto es Minecraft configuración muy fácil Como podéis ver, pues bueno, unirse a juego. Aquí tenemos muchos, muchos, muchos servidores. Hay de todo tipo. Servidores de lejos, servidores de captura a la bandera. Mundos gigantes. Mucho más fácil de entrar en un servidor que en Minecraft. Muchísimo más fácil. Minecraft, bueno, tienes que andar buscándolo. Luego también mucho más fácil encontrar contenido. Aquí tenemos paquetes de juegos enteros. Y sobre todo... Bueno, instalar los mods, instalar mods, paquetes, todo eso es súper, súper fácil en MindTest. Es un clic, instalar y punto. Vale. Para empezar el juego, bueno, aquí tenemos varios paquetes de juego: tenemos MindTest, que es el clásico, tenemos MindClone, que es el servidor que nosotros hemos montado, que es más parecido, muy parecido a Minecraft en el desarrollo, ¿vale? Minecraft tiene sus diferencias y sus cosas especiales, este se parece mucho a Minecraft. Aquí tenemos un clon del Señor de los Anillos, aquí tenemos otro diferente, aquí uno de una tienda de Ikea, que lo probamos y es muy gracioso. Bueno, nosotros vamos a probar Minecraft, ¿vale? vamos hemos montado un pequeño servidor en un netbook de hace casi 10 años, funciona muy bien, hasta 8 jugadores hemos tenido, además con un servidor de Mumble para poder hablar, como estamos haciendo ahora. Y bueno, montar un servidor es tan fácil como hacer clic aquí, servidor, pones tus datos, lo anuncia y alguien se conecta. Eso no se puede hacer en Minecraft. Minecraft tienes que el Java ejecutar una consola, modificar archivos, bueno, mucho más fácil, ¿vale? Muchísimo más fácil en Minecraft. Bueno, y vamos a presentarnos quiénes estamos por aquí. Yo soy Andy. ¿Tú eres Andy? ¿Quién más tenemos por aquí? Hola, yo soy Alberto. Tú eres Alberto. Y me queda uno. ¿Quién queda por ahí? Eh, yo, Sami. Muy bien. Pues aquí estamos los tres, cuatro picos. Vale. Voy a conectarme a mi servidor. Vale, pues esto es Mindtest, Mindtest, se genera el mapa y aquí tenemos. Eh, muy parecido a Minecraft. Muy parecido. Esta versión que estamos usando es una alfa, Mineclone. Veréis algunos fallos como caballitos que están andando por el agua. Eh, ¿Qué más cositas tenemos aquí? Bueno, yo soy como el super admin y bueno, pues puedo volar. Así que voy a enseñar un poquito qué tienen hecho aquí los amigos. Vamos a empezar por. Samuel, ¿dónde está Samuel? Samuel, Samuel, no te veo. Yo estoy en mi casa. Bueno, ah, tengo varias, casa. pero Ajá. una casa hecha de piedra. Muy bien. ¿Y por dónde se entra en tu casa? Que no lo veo. <risa> Uh. Entra aquí Hola Bueno cuéntame Uy, ha salido Bueno a este juego lo hemos puesto skin Lo hemos puesto también aquí uh, me gusta hay tu espada Tengo varias decoraciones que estoy haciendo Oye cuéntame un poco Minecraft que es es como qué. Minecraft pero Bien, pero poco va a bien. poco van añadiendo cosas un poco diferentes, pero. Pero cuéntame, para quien no conozca Minecraft, ¿esto qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué hay que hacer? Pues supervivencia. ¿Hay que Los... sobrevivir? Sí, pero una vez que ya tiene una cama, puede sobrevivir la noche. Entonces, es lo peligroso, ya ¿no? La noche es lo peligroso. Sí, pero una zombis, vez que tenemos una cama, se pone mucho más fácil el juego. Claro, puedes dormir pero y pasar claro, la noche. Pero claro, hay otras cosas como el Nether, donde hay un montón de... Oye, naves. entonces, ¿y qué tienes que ir haciendo? Construyendo, ¿no? Crafteando, que es la palabra mágica. Sí. ¿Eh? Vas haciendo, recolectando cosas, ¿no? Cogiendo... Y vas creando, los pues, diferentes materiales y cosas, ¿no? De vez en cuando voy minando. Van minando. Ah, bueno, claro. Es que debajo de tierra hay muchas minas. Por ejemplo, el otro día estaba minando y por suerte había encontrado 11 diamantes, pero no sé cómo hubiera pasado. Uf. Bueno, vamos a ver aquí al amigo Alberto. ¿Qué me va a contar? Hola, Alberto. Hola. Bueno, cuéntame, ¿tú qué tienes aquí? Pues aquí tengo mi jardín para descansar. ¿Eh? Y aquí tengo una playa. Te has hecho una playa, madre mía. Y aquí con, con un puerto. <risa> Muy bueno. ¿Qué más? Cuéntame. Pues y luego... Dentro de, aquí tengo dos, es, dos estandartes. Muy bien. Todo esto lo has ido crafteando tú, ¿no? Sí, Creándolo todo. Creándolo con materiales, tela... Y aquí, y aquí tengo una entrada Ajá. con dos piscinitas Muy bien. para bañarse. Muy bien. Y aquí tengo la sala de cofre... De cofres y el huerto. Muy bien. ¿Te escuchas por, por aquí, ahí un bicho? Sí, es que no sé dónde aparecen. Aparece y... por ahí abajo alguno. Bueno, aquí tenemos. Una, un, la cocina. A ver, la cocina. Muy bonita. Y por aquí tenemos mi habitación. Ajá. Está aquí. Muy bien, con tu cama. Con una cama. Y, y una... por aquí tenemos un patio <ríe> Una bonita terraza, muy bien Me gusta mucho tu, tu casa Me gusta mucho tu casa Bueno, voy a ver qué me enseña el amigo Andy ¿Dónde está Andy? ¿Dónde está Andy? Ah, aquí está, en su casa Bueno, yo estoy corriendo mucho uh, Bienvenido a casa de Andy Estoy corriendo mucho porque Bueno, soy el super Andy Cuéntame Andy bueno, esta es mi casa con mi yunque y el de cofres, con mi cama que tengo aquí. Este es un banner que hice y lo he puesto con mi mesa de crafteo donde se hace todo. ¿no? Como esta asada que uso para aquí, que tengo mi huerto, trigo que lo voy a venir a recolectar ahora. Con lo que puedo hacer mucho pan y. Oye, entonces, hay que ir sobreviviendo, comiendo, hay que ir cultivando, bueno, haciendo eh, comida. Eh, Andy había notado que no puede morir de hambre. Te quita vida, pero. Te sí. deja por lo menos qué son? Melones, calabaza. Son a mí y sandía, sandía. Ajá, sandía. No, es, son muy fáciles de conseguir porque crecen rápido y, y dan mucha comida vale, entonces vale. mi puedo comer mi, una? mi básica sí pues, hay que romperlo me rompo me como una a ver mm, riquísima perfecto bueno pues qué me vais contando más me gusta vuestro estilo estás creando un mundo muy, muy chulo Aquí está la barca. Bueno, oye, ¿qué me decís? ¿Qué os gusta más de... Cosas que os gustan de Minecraft que decir, mm, Esto le falta a Minecraft. Sammy, dime, cuéntame algo que te guste de... Eh, por ejemplo, en, en Minecraft ¿Sí? se puede comer muy rápido, pero en Minecraft se come... Tarda un poco en comer por ejemplo, pan tarda bastante mm. pero comparado en Minecraft solo has dado un bocado y ya has terminado eh, yo qué sé eh, un trozo de melón o algo bueno oye ¿y, y en... alguna cosilla más eh, pues a ver no mucho yo diría que son bastante iguales. A mí me gustan las texturas de Minecraft, que son más... Más pues vivas, o sea, ¿no? Muy bien. Oye Alberto, ¿y a ti que me habías dicho antes que había cosillas que te gustaban? Uh, mira, pues a mí me gusta sobre todo que es muy accesible uh -huh. para todos y entonces es más divertido crear un servidor. Eso porque sí. puedes jugar más gente y con tus amigos. Eso sí es verdad. Es muy fácil de crear. Y también, también me gusta, por ejemplo, que... Eh, por ejemplo, que... Es, Minecraft está abierto a, a packs de texturas y todo. Y, y, ma y Minecraft es como... Permite poco. Y, pero Mindtest puedes... Puedes... Como... Entre todos los packs puedes instalarte cualquier cosa, y entonces eso está chulísimo. Eso sí, porque cambiar una cosa en Minecraft, pues bueno, tienes que coger de aplicaciones de terceros, cambiar el código de Minecraft, de Java, bueno, este está mejor optimizado, MineTest, porque es sí, no es Java. Y los mods, les quería contar, los mods están hechos en un lenguaje de programación que se llama Lua. Es muy, muy fácil de entender, muy fácil de... Cambias cosas, de, puedes cogerte un mod, mirar el código y cambiar alguna cosilla. Nosotros queremos poner una tienda en Minecraft, pero hemos estado viendo cómo la vamos a, a modificar. Aquí veo que hay un portal, voy a cogerlo, a ver qué pasa. Toma, ¿dónde apareció? Oh, my God. Aparece en el Nether. Esto ya ahora ¿dónde aparezco? Uff, uh, ¿esto qué es? ¿Eh? nuestra base, Cuando creamos este este mundo, lo único que construí fue esta zona de espameo, de, bueno, de reaparición en español. Esto es lo único que yo construí. Lo demás, ellos han ido haciéndolo. Muy bien, muy bien. Oye, pues me gusta, me gusta el, el mundo este que habéis montado. Está muy chulo creo que se pueden hacer cosas muy chulas con Minecraft. esperemos que mineclone lo tenga una versión final pronto porque este mod este mod de mineclone vale el que estamos usando pues está muy bien está muy chulo para seguir la bueno, todas las misiones que tienes que ir haciendo, como en, en Minecraft. Os voy a... Voy a darme un paseo también por la... Por las... Ups, un segundo. Aquí estamos. ¡Ah, aquí están! ¡Las minas! Aquí he hecho un poquito de trampa, pero bueno. Esto es como en Minecraft. Aquí hay... Bueno, pues pero ¿qué hace un burro en una mina? A mí que me lo explique. Pero bueno, cositas de... Ah, bueno, se habrá caído el pobre por aquí. Bueno, eh, nos podemos ir adentrando en las minas, ¿vale? Cada vez más profundas. Hay zonas muy peligrosas, como podéis ver, con lava. Esto un poquito de trampa. Uy, aquí hay un bicho. ¿Qué hace este bicho aquí? Um, me gustaría enseñaros mi mina, un segundo. Ah, oh, un creeper! ¡Fuera! Bueno, las minas están muy chulas. Hay mucho que descubrir. Hay otros. ¿Cómo se llaman las otra zona? Los bio, bio, qué. ¿Cómo se llama la otra zona? Los biomas. Los biomas, eso. Los biomas. Mmm. Se puede ir descubriendo, ¿vale? Hay diferentes biomas: de jungla, de desierto. Podemos hacer portales para ir cambiando a esos mundos, ¿vale? Y también hay templos. Hay pueblos que todavía no están muy desarrollados. Eh, hay muchísimas cosas que están incluyendo en, en Mineclone copian, copiando a Minecraft, ¿vale? Y que, bueno, ¿por qué usamos Minecraft? Bueno, porque tiene todos los, los mods ya, ya montados, ¿vale? Pero es verdad que nosotros podemos coger Minecraft de cero, ¿ok? Y empezar pues a desarrollar Poniéndole mods Y haciendo nosotros pues nuestro mundo Como queramos Pero Ahora quiero ponerle un mod de no sé De capturar la bandera Y vamos a ponerle Vamos a crear dos zonas Y vamos Se puede hacer muchísimas cosas Diferentes Bueno chicos pues nos vamos a ir despidiendo Esto ha sido otro vídeo para jugar del Linux para enseñaros Lo chulo que es Mindtest Lo divertido que puede ser sobre todo jugarlo con amigos, verdad. Y nos vamos despidiendo. A... Hasta otro día, ¿no? Hay que seguir jugando que no no decir ni pío. Estoy tan concentrada. Y es que estoy un poco concentrado. Bueno. Construyendo otras cosas. Decorando ¿no? porque es que. Hice la casa, pero no salió muy bien por dentro, entonces lo estoy preparando. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, esto ha sido otro vídeo de jugando en Linux, no lo hemos pasado muy bien. Y pues nada, hasta otro día. Adiós, adiós. Adiós.